Soy Otra un nuevo vídeo y hoy estamos de nuevo en Star de Valley y Problema con los cuervos. Vale, esto nos recomienda los pantapájaros, que ya tenemos uno. Y la pitonisa A ver si me da suerte, hija. Los espíritus están algo molestos, no... Oh. los espíritus no vean, eh. Los espíritus. A ver qué nos cuenta Clint. Hmm, hola, buenos días. Por lo visto te has estado dedicando a romper rocas y encontrar minas eso está muy bien o sea cuando entremos a la mina nos va a salir este evento por así decirlo y el tío este nos va a recomendar pues que vayamos a su tienda ¿vale? pues nada, eh, resulta que por aquí tengo unos planos extras, toma ¿vale? nos va a dar unos planos extras uy, eso es nuevo, ¿eh? Eso no lo había visto yo nunca, me parece a, a, a fabricar los hornos, ¿vale? Un horno te, te permite fundir menas y, y hacer lingotes, ¿vale? Eh, cuando hayas fundido unos lingotes de cobre, si quieres puedes mejorarlo. Ok, vale. Ya os he dicho que se pueden mejorar las herramientas, como ya sabéis, ¿vale? Y tengo una nueva receta, me parece, en el diario. No sé dónde tengo mi diario ahora mismo, pero a ver... Eh como estáis viendo me ha dado la receta del horno vale que hace falta 20 de cobre y 25 de piedra no sé si tengo aquí ya para hacerme un... me falta un poco de cobre para hacerme un horno vale veo que has explorado... Eh, que no se habla has explorado la vieja mina tienes un espíritu aventurero vale pues tenemos que matar 10 babosas para poder entrar al de este de aventuras vale Ahí qué me dice desaparecida he perdido mi hacha desaparecida si la encuentras por favor devuélvemela me va a dar eh, 250 eh, moneditas por a ver, o sea por ofrecer la misión vale vamos a, a cogerla y mira ya tengo aquí los primeros cultivos que han salido así que estupendo creo que me, que me ha tocado una patata efectivamente me ha tocado una patata que está muy bien la verdad la patata esta me la voy a guardar porque creo que en un futuro también la tengo que eh, poner en el centro cívico. Pero esto de aquí sí lo voy a vender, ¿vale? Que eso ya lo tengo todo, por lo tanto no me hace falta. Y creo que por ahí también tenía algo más. Vale, lo que vamos a hacer hoy, chicos, va a ser intentar encontrar el hacha. Y también algunas de las misiones que tenemos, ¿vale? Como estáis viendo, tengo el hacha perdida de Robin... Eh, mata 10 babosas fabrica un horno vale, descubre hasta el piso 40 y eh, darle un regalo a alguien, vale el corral todavía no lo podemos construir por lo tanto vamos a intentar darle un regalito al que sea vamos a coger alguna fruta que tenga por aquí y eh, por ejemplo, la cebolleta yo sé que le gusta mucho a la abuela por lo tanto vamos a llevarle una cebolleta a la abuela, vale y de paso, pues, vamos a ver si puedo irme para la mina No tengo aquí nada aún, ¿vale? Los gusanos, muy importantes, chicos Aunque os salga un cacho de arcilla eh, Intentad coger siempre los gusanos, ¿vale? En un futuro, pues, a lo mejor no son tan importantes los gusanos Pero al principio del juego, pues ya os digo que son bastante importantes Está cerrado, abre de a las 9 ¿vale? Son bastante importantes por el hecho ese de que vamos a ir consiguiendo, pues, cositas. ¿Vale? ¿Mmm, ¿Quiere que ponga esto? ¿Vale? Ya me han dado la, la recompensa, son 100 más, ¿vale? Perfecto, y no hemos quitado una misión de encima. Y vamos a intentar hacer la de las babas, que con esta ya también podemos hacer la de Robin. Y la, el hacha de Robin, no me acuerdo dónde estaba ahora mismo, pero creo que estaba en la parte de abajo del bosque ese que tenemos al lado de casa, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir también a ver eh, si tenemos a la bruja, porque hoy es jueves, ¿vale? Y nos va a venir bastante bien de conseguir eh, semillas de estas raras. Estas conchas me las voy a ir guardando, por el hecho de que me van a hacer falta también para eh, completar... Mira, tengo ahí un libro, perfecto. Para completar también una colección. Y nada. Chicos, aprovecho para deciros que si no estáis suscritos aún, aprovechad para suscribiros porque dentro de poco voy a hacer un sorteo de dos tarjetas de 5 eh, euros de Google Play y una tarjeta de Steam de 20 euros. Así que aprovechar la oportunidad. Porque seguramente os podráis llevar una tarjeta si sois suscriptores y cumplir los requisitos que os ponga en las descripciones de los vídeos. Así que nada, eh, vamos a ir para la parte esta del bosque que os estaba diciendo, ¿vale? Para yo echar un vistazo y ver si ahí tengo algunos rábanos porque son bastante fáciles de conseguir ahí. Y aparte, mirad, la alcantarilla, perfecto. Hmm, huele mal ¿Por qué está cerrado con llave? Quiero explorar las cloacas Creo que Gunther tiene la llave Vale, pues tendremos que ir a hablar con Gunther El que lleva al museo ¿Por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se cre... se creía una llave grande y oxidada del bolsillo eh, de las cloaca tan... Ok, vale tú, tú, tú, tú. Los niños ahí están uy. investigando Han visto algo raro, eh uy, uy, uy, uy, uy, le han dado miedo, eh Están temblando Se ha movido algo allí dentro Uy, uy, uy, uy, ahí va a salir un bicho enorme, eh <risa> ¿Qué habrá ahí dentro, gente? Vale, pues creo que todavía no puedo... Tengo que ir a hablar con el del museo para poder entrar ahí a las alcantarillas Mientras antes las liberé mejor Porque una vez entraba entrado ahí en la alcantarilla Vamos a tener muchísimas más ventajas ya que nos van a ofrecer cositas buenas, ¿vale? Voy a echar... A ver si hay por aquí un vistazo rápido. Mira, aquí tengo más cositas para vender. Perfecto. Más cebolletas de estas. Perfecto. Las cebolletas solamente las voy a poder conseguir en esta zona del mapa. No salen en ninguna otra, que yo sepa, ¿vale? Y está cerrado. Hace falta de que consiga la llave, ¿vale? Para poder entrar ahí. No sé si tenía que completar algunos envíos Para poder conseguir la llave Pero ahora iremos a hablar también con Gunther Voy a echar un vistazo a ver si encuentro el hacha de Robin No sé si he mirado bien por aquí Vale Voy a... Es que no, no me acuerdo dónde estaba Pero creo que era por aquí cerca Por lo tanto hay que mirar muy bien la zona del mapa Vaya que se me olvide ver dónde está el hacha Y al final pues no la encuentre Efectivamente, aquí está el hacha Que me acordaba que estaba por aquí vale Y el hacha este está bastante guay, ¿eh? ya os digo No sé si eh, no puedo talar con esto, ¿verdad? No puedo talar No pasa nada Pero está bastante guay el hacha este ¿eh? Así como más especial Pero bueno Ya de paso, miro por aquí abajo también A ver si me encuentro algún rábano Y pues matamos dos pájaros de un tiro Vale, vamos por aquí y nada, esta zona se me va a ir desbloqueando cuando consiga algunos logros, ¿vale? Ahí nos van a dar un sombrero que nos va a facilitar un montón las cosas. O sea, un montón las cosas no, nos van a dar como una especie de habilidades, otros son como más decorativos, ¿vale? Y nada, eh, pues los espíritus no están de mi parte, ¿eh? No quieren que que encuentre el rábano que me hace falta. La bruja no está ahí, yo creo que son los.. si no son los jueves, serán los viernes y los domingos cuando viene la bruja, ¿vale? Por lo tanto hay que. Mañana hay que conseguir bastantes cositas de dinero. Ahora mismo tenemos 1.600. La mochila, no me acuerdo ahora mismo cuánto cuesta. Porque hay que desbloquear toda esta parte del inventario, ¿vale? Pero ya os digo, ¿esto qué es? Uy, uy, uy, vale, vale, vale Esta, esto, uy, qué maravilla Qué maravilla, gente Nos van dando objetos Random Por aquí, por la playa Mira, mira, mira, mira Uy, qué bien, de verdad Esta isla, me, o sea, esta base me encanta, ¿eh? ya os digo El ancla, me estoy acordando que en un episodio encontré un ancla Pero la he perdido porque no me acordé de ir a recogerla Vale Esto me lo voy a llevar porque se lo voy a llevar a Robin ahora pero vamos a recoger las minas estas ¿Vale? Y el alga Que es bastante importante ¿eh? ¿Vale? Vamos a dejar todo esto Tengo bastantes cositas de momento ¿Vale? Chicos En un futuro podré hacer también semillas de las mismas plantaciones que tenga Por lo tanto está bastante guay eh, mi casa ya no tengo ahora mismo nada Vale, vamos a subir por aquí Y vamos a ir a la casa de Robin A ver si le puedo dar el, el hacha Voy a mirar antes de nada A ver qué misiones tengo más Vale, eh, la de las 10 babas, perfecto Y fabrica un horno Vale Pues voy a ver si me puedo hacer algo de comer Esto que me pedía eh, La bellota, semilla de alce Voy a ver si me puedo hacer un par de... Semillas de esas, o sea, de barrita energética que diga Esto por aquí Esto por aquí y esto por aquí Vale, voy a ver si me puedo hacer alguna barrita energética me Puedo hacer dos, perfecto Y así ya tenemos un poco más de eh, regeneración, ¿vale? Si me hace falta Voy a regar antes de que se me olvide esto también Porque creo que no lo he regado Y es bastante importante, como ya os digo Porque si no, no crece, ¿vale? Y nada eh, las zonas que no riegue se me van a secar Por lo tanto, en la tierra esta mojada va a desaparecer, pero bueno mm, mm, mm, Vamos poquito a poco Después es una pasada porque en la misma regadera ¿Vale? Eh, cubre un montón de zonas, por lo tanto no hay que regar tanto Y podremos tener también nuestros propios eh, cultivos automáticos por lo tanto, nos hará al principio sí un poco más coñazo, pues lo mismo. Pero ya en un futuro, pues, no hará tanta falta. Vale, vamos a, a ver si puedo conseguir un rábano, que es lo que me hace falta. ¿Vale? Y devolverle el hacha a Robin, que es también importante. Vale. Ya sabéis que al principio del juego este Si lo habéis jugado, chicos, pues es bastante tranquilito Mira aquí tengo otro gusano Vamos a cogerlo Un libro, perfecto Perfectísimo, vamos Estoy viendo que los espíritus no tienen muy buena onda Y... o sea, los espíritus... <ríe> los espíritus del juego, ¿vale? Y no quieren que consiga rábanos, ¿eh? Le vamos a dar esto ¡Ey! ¿Has encontrado mi hacha? ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie el otro día por mi hacha. <coughs> o sea, qué torpe eres ya. Si te va a cortar un dedo del hacha. O sea, del pie, que diga. Vale, eh, 250 más. Perfecto. Vamos a conseguir todo el dinero que pueda. Vale, el... fabrica. Vamos a la mina ahora. Y a ver si puedo seguir bajando niveles. De la mina, ¿vale? Porque hay que llegar hasta el nivel 40 Con que lleguemos hoy al nivel 15 Me doy satisfecha porque serían 10 niveles No creo que lleguemos Porque no tengo tanta energía Por así decirlo todavía ¿Vale? Pero ya podemos empezar desde el nivel 5, ¿vale? Y ahora lo bueno es que podemos ir matando Pues un montón de babosas Ya llevamos una Ahí, mira, ahí me ha metido ya el, el estuneado, que me quedo un poco como paralizado, ¿vale? Y me va quitando un poco de, de salud a mí. Son bastante mmm, por culeras las babosas, la verdad, porque empiezan a saltar. Estas son muy, muy light, aún aun así nos pueden matar, ya os digo. Son bastante porculeras de matar. Venga ahí, muérete Vale, llevo creo que tres babosas No sé ahora mismo, muy bien ¿Cuántas llevo? Pero bueno, mientras que no me mate Está bien la cosa ¿Vale? Los bichos estos también me los puedo cargar ahora mismo La espada esta que es muy... Muy por culera Mira, yo llevo ahí un cacho de bicho también Así que estupendo Espero no morirme, ¿eh? ya os digo, chicos porque os podéis morir, o sea, no os podéis morir dentro del juego, por así decirlo, pero si os desmayáis os quitan cosas, ¿vale? Los bichos esto también importante de matarlo Y las menas de cobre que vea, pues eso sí me las voy a llevar porque es bastante importante, ¿vale? vale pues nada, vamos a ir picando un poco a ver si tengo suerte y me, me sale la escalera, pero creo que no voy a tener mucha suerte por lo que he dicho antes, ¿vale? Mira, aquí está más cobre, perfecto. Tengo ahí más babosa. Y esto es nada, esto es así muy chino farmer. Ya sabéis que... Bueno, no lo sabéis, pero vamos, me gustan mucho los juegos de este tipo. O sea, de encontrar, de hacernos nuestra granjita, la verdad. Y los juegos así tranquilos también, aparte de los juegos de terror, ¿vale? Que os está trayendo un montón de juegos de terror. Como pues ya sabéis, Evil Within... Eh, la bruja de Blair... Eh, outlet También lo trajo al canal... Eh, trae unos pocos... Por así decirlo, vale... Espero que no me toque la babosa... Ven, ven... Salta... ¡Ay! Me ha tocado... Vale... Así me la puedo cargar... Perfecto... Creo que ya tengo el logro... O no... Eh, me faltan cuatro babosas... Para pa poder hacer la misión... Perfecto... Y nada... Nos bajamos al siguiente nivel... Vamos a comernos... Una barrita... Antes de nada Y así me recupera un poco de, de salud y de energía Y bajamos al siguiente piso Y a ver si llegamos al nivel 10 Mira, aquí tengo ya la escalera, perfecto eh, Por aquí no veo mucha cosa Esto me lo llevo Que me va a hacer falta Tenemos que conseguir 25 para hacernos unos, ¿no? ¿Eh? Y aparte tenemos que matar también cuatro babosas más Para poder conseguir el logro Mira, aquí tengo dos babosas más. Perfecto. ¿Si me las puedo cargar. Así rapidito. Mira, cuando se cabrean. Tienen más posibilidades de que te endiñen más rápido, ¿vale? Siempre que la podáis acorralar en una piedra, os recomiendo que la hagáis, ¿vale? Porque así tenéis la posibilidad de matarla mucho más rápido. Vale, esto también lo vamos a, a romper. Y vamos a llegar ya al nivel 10 ¿eh? de de la mina. Hay que bajar hasta el nivel 100, pero bueno, por lo menos ya hemos llegado al nivel 10. Que está bastante bien. Si no encuentro ningún bicho tendré que empezar a picar. Y también, no, como habéis visto, nos dan eh, minerales random, ¿vale? Esto también me lo llevo. Me lo llevo para mí. Perfecto. Y a ver si tengo suerte me da. No me da la escalera, ¿vale? Pues nada, a picar. A picar se ha dicho. Así conseguimos también más piedra. Que nos va a hacer. Nos va a hacer falta. Vaya. Porque de... cuando vayamos a. Hay otra segunda cueva. Que esa sí es muy tocha. Porque hay que bajar 100 niveles del tirón. ¿Vale? Y si mueres, pues. Has muerto y pierdes cosas, ¿vale? Por lo tanto, es chungo. Y esa sí es más complicada por el hecho de que aparece un bicho mucho más tocho. Vale, esta es más tranquilita, más light. Podéis hacerosla tranquilamente. Pero bueno, como estáis viendo, eh, estamos ya en el nivel 9. Que está bastante bien. Vale. Tengo 9 menos, me harían falta 15. 10, vale, me voy a llevar esta madera también. Me voy a comer otra barrita energética, porque estoy viendo que me voy a quedar sin energía. Y eh, se me va a hacer de noche, ¿eh, gente Hay que, hay que darnos mucha prisa ¿eh? Otra cosa de, de esto es que el juego eh, O sea, el tiempo corre en nuestra contra Por lo tanto, muchas veces empezaremos a bajar Y como se nos haga de noche Vamos a perder eh, todo el progreso que llevamos, ¿vale? Son las 12 de la noche ¿eh? Vale, va, vamos a romper esto Y me voy a cargar la última baba que pueda Vale, ahí tengo ya otra. Y nada, voy a, a ver si puedo bajar. Dime que puedo bajar. Me queda uno. Dime que tengo las escaleras por aquí. Esto no me lo puedo llevar. Vale. Ay, eh, eh, eh, eh. Vale, me lo llevo Bueno, vendremos y tendremos que hacer de nuevo las escaleras Porque me voy a, me voy a morir, eh como no como no salga de aquí Tengo que salir corriendo ¿eh? de, de esta zona e irme a mi casa ya Porque se va a hacer de noche a las 2 de la mañana, por así decirlo eh, Es cuando me desmayo, si no duermo vale Aquí me obliga el juego a dormir sí o sí No es como el Minecraft, que puedo pasarme el día y ya está Vale, pero bueno. Vamos corriendo, corre la Milana, corre Forest, corre. <ríe> corre. Venga, venga, venga. Que puedes, que puedes. Que llegas, que llegas. Corre, Forest. Y 50, y 50. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Que llegas, que llegas, que llegas. Vale, dormir. Perfecto. A los pelos de nada no hemos podido conseguir la misión esta. Estupendo. Se nos ha desbloqueado la resina y las mini bombas. Estupendo, ¿eh? Ahora ya podemos hacer la resina, que con la resina nos van a dar la... también objetos de misiones, que va a estar bastante bien. Pero tenemos que volver a bajar a, a la mina, chicos. El tiempo, a ver, ¿qué hará mañana? Día despejado y soleado, el tiempo perfecto para el evento del Festival del Huevo, ¿vale? La celebración tendrá lugar en el pueblo penicano a las 9, de 9 a 2 de la tarde, ¿vale? Pues no llegaremos tarde. ¿Hoy está lloviendo? Perfecto, no hace falta de regalos curtivos. Eh, hoy, eh, soy Robin, ¿vale? Sé que hay muchas piedras desaparecidas por tu granja, si tienes demasiadas... Eh, vale, pues si acumulamos 75 piedras nos dan 1000 Ok, perfecto Mañana celebramos el festival del huevo de la 9 a 2, ¿vale? No te quedes... Eh, no... Vale, pues hay que buscar huevos, ¿vale? Mañana Hay que conseguir más dinero Tengo el inventario lleno, chicos El cofre este ya se me está llenando ya bastante Creo que ya tengo para hacerme uno, ¿no? Me lo voy a hacer, ¿vale? Voy a soltar toda la caca y nos vamos a hacer un horno y así tengo ya también la, el, la misión. A ver, usa este objeto para el... Vale, pues nada, nos vamos a hacer un horno. Lo voy a poner... Eh, lo puedo poner aquí de mientras, ¿verdad? Perfecto. Nos vamos a hacer un lingote ya de, de paso. Ahí está. Vale. Y eh, nada, hay que ir esperando un poquito, ¿vale, chicos? Voy a ver qué más misiones tengo. A ver, usa eh, tu horno para fundir un lingote de cobre. Esto ya lo estamos haciendo, perfecto. Eh, iniciación, me falta una baba por matar. Eh, vale, llegar al nivel 40. Y construyo un corral. Perfecto. Vamos en, en camino de todas las misiones, ¿eh, chicos, ya os digo. Vale, voy a echar un vistazo a ver qué cosas me puedo llevar al museo. El Gunter... Esto no eh, Vale La geoda me la voy a llevar por si acaso Esto también me lo voy a llevar Esto también eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo llevarme para pa Gunther Pues yo creo que ahora mismo ya, ¿no? No habría muchas más cosas eh, Botín de monstruo Vale Esto tampoco, ¿vale? Tenéis que fijaros de que aquí abajo aparezca que se lo podéis dar a Gunther ya vamos a ir, ya de paso, que vamos a ir a ver a Gunter, Pues vamos a ver si nos da también la llave de la alcantarilla Y desbloqueamos también las alcantarillas, chicos Ya os he dicho que eh, este juego está también para teléfonos móvil ¿Vale? Así que no tenéis problema, bueno Si ganáis las, la tarjeta que os voy a regalar, ¿vale? Que ya sabéis que hay un sorteo eh, de Google Play Una de ellas, pues podréis conseguir el juego gratis, ¿vale? Incluso tendréis un poco más de ahorro ahí en la cuenta. Así que nada, espero que participéis, que le deis mucho amor al vídeo. Porque siempre vamos a tener una meta de 10 likes. Así que dejar 10 likes ahí por lo menos. Como mínimo. Para yo traeros el próximo episodio. Vale, esto todo ya está cerrado. Voy a aprovechar a ver si puedo... Espérate, que se me va a abrir ya, me parece, hasta las 9. Eh, ahora, vale, perfecto. Eh, donar al museo, vamos a donarle las piedras. Está por aquí, ahí y ahí, perfecto. Y ya me va a dar una nueva recompensa. Espero que sea la llave, eh, semillas de melón. Eh, durante el verano. Esto todavía no lo podemos sembrar, porque como lo sembremos se nos pierde, vale. Voy a intentar hablar con él por aquí. Pero creo que no puedo, ¿no? Vale. Hasta que no salga de aquí del museo no puedo hablar con él. Por lo tanto, no sé si puedo encontrar la llave, ¿vale? Está cerrado de nueve. Vale. Tenemos que esperar un poquito. Esto es una especie de, o sea, de puesto de helado. Que aquí hay un bug que no sé si lo han resuelto. Pero si pones aquí el caballo tienes helado durante todo el año. Por lo tanto, es como una especie de bug. Y mientras que se inicia lo del el herrero, pues voy a ver si consigo algo de utilidad por aquí, ¿no? Algún gusanito o algún objeto que me venga muy bien. Pero no voy a tener suerte, ¿verdad? Que los espíritus, los espíritus no están contentos, ¿eh? Mira, este este marinero eh, viejo marinero, tengo un viejo colgante a la venta, pero algo me dice que aún no te hace falta, muchacha. Vale, este marinero es el que nos vende los colgantes para poder casarnos con los aldeanos, ¿vale? De momento, como no tengo corazones, me dice eso. Cuando tenga más corazones con alguien, pues ya me dará la opción de poder casarme con, un, con algún eh, muñequito de los que están por aquí. Vale, eh, que me iba yo ya para mi casa y no es para mi casa, es para donde está el granero. Aquí, chicos, hay una especie de, de muñeco que podéis conseguir, que ahora mismo no, no sé dónde está. Pero vamos es como una especie de, de alcalde lewis, pero digamos... A ver si lo puedo pillar por aquí. No, no. Tan solo es la parte trasera mi vieja, vale. O sea, por aquí hay como una especie de mapa que podréis conseguir, en un, conseguiremos en un futuro, ¿vale? Y tendréis ahí un pequeño easter egg también, ¿vale? Yo todos los easter eggs que conozca os los voy a intentar traer. Por lo tanto, eh, estaros atentos porque así vais a aprender bastantes cositas si no sabéis cositas de estas del juego. Vale, no nos ha dado nada útil, pero bueno, por lo menos... Ya tenemos las dos geodas procesadas Cada vez que proceséis geodas vais a perder algo de, de dinero Porque cuesta algo de dinero Pero bueno Vale, pues vamos a irnos a soltar todas estas semillas ¿Vale? Y a recoger el lingote que tenemos también en la granja Y así nos dan la misión Voy a echar antes de irme un vistazo aquí dentro a la tienda de Perry ¿Vale? Vale y voy a ver cuánto me cuesta la mochila, porque si me cuesta... Si me la puedo comprar ya, ¿vale? Eh, la vamos a comprar, ¿vale? Efectivamente, ya la tenemos en la mochila. Has conseguido una mochila grande. Vale, ahora tengo ya 24 espacios, ¿vale? Y me faltaría la, esta, que son 10.000. Ahora no, ¿vale? No tengo todavía, pero vamos. Ya tengo la segunda mochila, que está bastante guay. Por lo tanto, puedo llevar muchísimos más objetos... Y está bastante bien por el hecho de que tenemos mucho más inventario. Que antes se reducía solamente a esto, pero bueno. Eh, a ver si me da el logro del lingote ahora. Efectivamente, vale. Eh, diario actualizado. Construyo un corral. Esto nada. Vale. Y vale. Pues se me ha actualizado, pero no me ha dado nada en especial. Como estáis viendo tengo aquí bastantes cosas Que está bien Pero bueno Bueno, vamos a irnos para la mina de nuevo Esto lo voy a coger Y lo voy a guardar aquí también Vamos a irnos para la mina de nuevo Y vamos a intentar matar una babosa, ¿vale? Si tuviera un pararrayo Me podría hacer un pararrayo Y ahí podrían caer rayos y conseguir pilas Pero como no tengo todavía la opción de hacerme eso Pues no, no, no lo podemos hacer antes de irnos, voy a comprar eh, un par de Coca-Cola, ¿vale? Aquí en el salón. No sé si puedo comprar algo de comida, en verdad. Pero bueno, a ver, ¿qué me das? Eh, vale. Mm, mm, nos vamos a llevar una barrita de pan. Y aquí en un futuro, como estáis viendo, podemos conseguir también algunas recetas, ¿vale? Que están bastante guay. Pero bueno. Vamos a irnos a la mina con una baguette. Y ya Y a ver si llegamos al nivel 10 Que no hemos quedado antes en el nivel 9 Pero bueno El centro cívico todavía no lo puedo completar Así que vamos a pasar de él Y vamos a intentar conseguir la de las 10 babosas Que me falta una nada más Para terminarlo, ¿vale? Mira Aquí tengo más gusanos Perfecto, un libro perdido Está genial Uy, uh, espera. Que si no ya tenéis que dar toda la huerta. Y es mejor venir por aquí. Nos vamos a ir directamente, chicos, al nivel 5, ¿vale? Al de la mina. Y desde ahí voy a intentar bajar otra vez de nuevo, pero no creo que pueda llegar, ¿eh? Porque tengo una más un, una baguette. Y es bastante chungo de bajar eh, así, porque sí? Vale. Las babosas, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Con tranquilidad, amiga ¿Ya me ha dado? Uy, no, no, no, no Que me encierran, que me encierran Tú verás, ¿quieres apuntar? Vale, una menos Ya ahí no hemos cargado ¿Vale? Es que la, la espada, gente No es que yo esté apuntando Para otro lado Pero es que muchas veces Tú verás, ¿quieres apuntar? El muñeco esto El combate aquí es una mierda Por así decirlo Ya os digo Es una porquería porque solamente puedo hacer esto con la espada, ¿sabes? No me puedo defender... Bueno, me puedo defender así, pero vamos. Me, me da igual. O sea, no me da igual. Sino que me da... Me da la, la pavosa igual. Eh... Si no, como si no tuviera nada, ¿vale? Vale, ya hemos conseguido el logro este de las... Entre el gremio de aventureros, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Así que vamos a irnos hacia arriba, que es donde tengo el gremio de aventurero. Ahora mismo... Tú verás. Ahora mismo no me interesa tampoco... Me interesa de bajar a nivel 10, por supuesto. Pero no me interesa de morirme aquí porque tengo la mitad de la vida y solamente tengo una vez, ¿vale? Por lo tanto, me la voy a guardar la, el pan. Y mañana, o en el próximo episodio ya creo... Vendremos y bajaremos hasta el nivel 40 Y así a ver si tengo un poco más de, de comida, ¿vale? Ok, ya podemos entrar aquí al gremio de aventureros Y aquí como estáis viendo me van a ir pidiendo distintas cosas, ¿vale? Insectos, carnívoros, babosas Todo esto son bichos que vamos a ir encontrando, ¿vale? Y aquí es donde cuando eh, terminemos alguna de estas Tenemos que ir a hablar con el viejecillo este, ¿Vale? Vuelvo cuando tengas algo para enseñarme, ¿vale? Pues bueno, mira, aquí como estáis viendo Tengo algunas cositas que nos van a hacer la O sea, que nos van a ser de utilidad, ¿vale? Aumenta la precisión del arma un 10% eh, Aumenta el retroceso un 10%, ¿vale? Y esto nos ofrece Ventajas de defensa, ¿vale? Pues esto, todas estas cosas hay que ir consiguiéndolas poco a poco. Y con el paso del tiempo nos van a ir saliendo cosas mejores. Por lo tanto, ya tengo mucho Ahora solamente tengo estas dos cosas activadas. ¿Vale? De bajar al nivel 40 de la mina y de construir un corral. ¿Vale? Que eso va a ser las dos cosas más... Eh, por así difíciles hasta el momento que vamos a tener que hacer. Porque una me requiere dinero. Y la otra, pues, un poco de paciencia. Pero bueno, vamos a conseguirlo igual, no os preocupéis, chicos. Vale, vamos a ver si en el bosque ese me sale ya lo que me hace falta. Me gustaría de ir a ver también la pitonisa. No estoy consiguiendo los peces, que debería de ponerme a pescar también, ya os digo. Pero bueno, mañana es la fiesta del huevo, por así decirlo, ¿vale? Nos lo marca aquí en el festival. Y tenemos también la danza de la danza floral, ¿vale? Que son dos eventos de primavera. Que lo veremos en un próximo capítulo, seguramente lo de la danza de primavera. Pero bueno, a ver, voy a ver si, si puedo abrir esto. No, no, está cerrado. No sé si me tenía que esconder en algún sitio para que se pudiera desbloquear. O tengo que hablar con un Gunther fuera del museo. No me acuerdo ahora muy bien, pero era algo de eso, ¿eh? Vale, voy a echar un último vistazo a ver si encuentro un rábano. Y si no, pues dejo por aquí el episodio de hoy, chicos, porque llevo ya más de 34 minutos, ¿vale? Y como estáis viendo, ahora estoy haciendo episodios más cortitos, la verdad. Así que nada. Vale, por aquí no hay ningún rábano, que esté lloviendo. No, te no voy a tener suerte, ya os digo. No voy a tener suerte, no porque están los espíritus cabreados. Cuando estén los espíritus cabreados en el juego, ya os digo que no vais a tener suerte y no van a salir apenas nada de encontrar por el mundo, ¿vale? O sea, frutos y cosas de estas van a salir muy pocos. Vale, por aquí nada. Tampoco. Ok. Y la bruja, a ver qué me vende. La bruja está por aquí, me parece. Que creo... si sí, hoy tiene que estar. Hoy es viernes. Y efectivamente está ahí. Perfecto. ¿Vale? Todo esto son cosillas que tenemos que ir desbloqueando. Mira, lámparas modernas, La semilla esta que no la podemos conseguir todavía. El lenguado también es importante. Pero bueno. Toda esta... Eh, la tía esta viene al... Al pueblo, dos veces por semana. Por lo tanto, tenemos muchas probabilidades de conseguir los objetos, ¿vale? Así que nada. Voy a dormir. Y desde ahí me voy a despedir con vosotros, ¿vale? A ver... Sube. Las playas estas son súper buenas porque nos van dando objetos. Eso, la verdad que me gusta. La actualización esta. Así que nada, chicos. Eh, me lo llevo esto y... Vamos a entrar a nuestra casita. Y nada, por aquí yo me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado, que le deis el like, un amor al vídeo, que compartáis con vuestros amigos. Y si no estáis suscritos, os recomiendo que suscribáis. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!